Hola a todos y gracias por ver este vídeo. Continuamos aquí trabajando con números enteros. Si queremos calcular potencias, tenemos que utilizar el operador doble asterisco. Vamos a calcular todas estas potencias que tenemos aquí. Escribimos 2, doble asterisco, que significa elevado a 4. 2 elevado a 4 es 16. Ahora lo que vamos a hacer es escribir... Un número negativo, para ello lo escribimos entre paréntesis, y lo elevamos a 4. Como es una potencia par, desaparece el signo menos. Y ahora vamos con una potencia bastante más grande que estas. 2 elevado a 1000. Lo ejecutamos y vemos el resultado que nos da. Todos estos dígitos son correctos y vemos que lo ha hecho prácticamente sin despeinarse. Tenemos que tener en cuenta la jerarquía de operaciones. En matemáticas, si hay potencias, se realizan antes que las multiplicaciones y las divisiones. Pues en Python exactamente igual. Se sigue la jerarquía que siempre seguimos en matemáticas. Para comprobarlo vamos a realizar estas operaciones. Si escribimos 3 por 2 elevado a 5, lo primero que va a hacer Python es calcular 2 elevado a 5 que da 32. Y luego lo multiplica por 3, 96. Vamos a poner aquí paréntesis para ver que efectivamente esta es la operación que hace en primer lugar. Si no fuese así y la primera operación fuese 3 por 2, tendría que dar lo mismo que este resultado que voy a escribir ahora, que es 6 elevado a la quinta, que no es 96. Vamos con un ejercicio más. Aquí vamos a hacer 5 por, y escribimos entre paréntesis el número negativo. Y lo elevamos a 3. Menos 3 elevado a 3 da negativo, menos 27, y al multiplicarlo por 5 nos tiene que dar un número negativo. Menos 135. Y además de esas operaciones que son las habituales, Python posee otras dos para los números enteros, que son el cociente entero que se denota con una doble barra, y el operador módulo, que calcula el resto de la división. El operador módulo es el símbolo de tanto por ciento, pero en Python no significa tanto por ciento. Vamos a calcular el cociente de esta división. Para ello escribimos 17 doble barra 5. Lo que nos va a devolver Python es el cociente de la división. Sabemos que 17 entre 5 Salen 3 y sobran 2. Pues efectivamente, el cociente es 3. Si escribimos el operador módulo, ahora lo que nos va a devolver es el resto. Tiene que ser 2. Vamos con otra más. 3, 4, 5, 6. Y le vamos a calcular el cociente al dividirlo entre 1, 2, 3. Nos da 28. Y ahora lo que vamos a calcular es el resto. Para ello, el operador módulo es 12, siempre menor que el cociente. Y vamos a hacer una división más y posteriormente la vamos a comprobar, realizar la prueba de la división. Escribimos 6, 7, 8, 9, lo dividimos entre 34. El cociente es 199. Vamos a ver cuánto es el resto. El resto es 23. Pues para ver si lo tenemos bien, tenemos que hacer 199 por 34, divisor por cociente, y le tenemos que sumar el resto, más 23. Si nos da 6.789, es que la ha hecho bien. Aquí tenemos la comprobación de la división. Y esto es todo por este vídeo. Gracias.